Hoy, con este cuarto panel, que básicamente refiere a estructura y organización del trabajo, alternativas para nuevos planes de estudios. Acá vamos a focalizar en propuestas ya más centradas en nuestra carrera. Eh, y bueno, luego ir presentando quienes van a colaborar con sus intervenciones en este proceso para seguir eh, avanzando. Y, y bueno, contra No, yeah. digamos, muchas de las iniciativas o las materias que se introdujo en el plan que también hay que decirlo, algunas de ellas se habían introducido ya en, en los planes you yeah. Para pedirle más información, eh, a veces tenían que acercarse para pedirle los libros, porque los, los libros eran muy difíciles de, de encontrar, y hablar de las revistas, ¿no? eh, porque como es lectura aquí, eh, a veces las revistas estaban. Una función más importante que la inclusión en, en los bloques. ¿no? Eh, a mí me parece que es importante seguir teniendo una materia de historia de Rusia, pero uno podría decir por qué no tienen en ese contexto la historia de China, por qué no tienen esa historia de Brasil. Y yo diría también Estados Unidos sigue siendo potencia dominante, sigue siendo potencia hegemónica a nivel mundial, pero uno hoy podría plantearse, digamos, o pensar que seguir estudiando. Todo fundamental. De... y lo, sobre todo lo que se ha estudiado y producido sobre algunos de estos temas. ¿no? Eh, incluso, no pasa ...pública, digamos, a pensar en la tarea de docentes también de un modo... diferentes también, sometidos a influencias y con expectativas distintas y no le determinada nosotros en definitiva no deberíamos no eh, preocupar. Ahora, yo digo, voy de nuevo a la cuestión, ¿cómo traducir esas incertidumbres en el nuevo plan?